y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas y todas las ciencias afines de manera fácil y simple. En esta clase veremos números complejos. ¿Qué veremos? Los números complejos, su definición y ejemplos, suma y resta de números complejos y por último multiplicación de números complejos. Comencemos. Números complejos. Definamos qué es un número complejo. Los números complejos se forman por la parte real y la parte imaginaria. Es decir, que un número complejo, la letra A va a representar toda la parte real. Y B sub I sería toda la parte imaginaria. La cual puede ser positiva o negativa. Dependiendo del ejercicio o el ejemplo que se quiera desarrollar. Entonces A es la parte real y B es la parte real. Y su i parte imaginaria. Tenemos que definir primeramente qué es un número imaginario. Un número imaginario es todo aquel que parte de una raíz negativa. Como ustedes se pueden dar cuenta, las raíces negativas no se pueden resolver. Por tal razón, siempre a la raíz negativa la vamos a trabajar como una raíz de menos 1. Es decir, que i es igual a la raíz de menos 1. Entonces, i representa todas esas raíces negativas para poder operar con ese tipo de números. Vamos a mirar algunos ejemplos de números complejos. Ejemplos. 3 más 5i. Como podemos ver, la parte real sería el número 3. Y la parte imaginaria, 5i. Ahora miremos el siguiente ejemplo. 2 sería la parte real, y menos i la parte imaginaria. Toda la parte negativa, en este caso el coeficiente es 1, sería menos i. Siguiente ejemplo, menos 7i, parte imaginaria. Ahora vamos a ver operaciones con números complejos. Comencemos con la suma y la resta. Definámosla. Para sumar o restar, se suman los números reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Teniendo en cuenta que los imaginarios se suman los coeficientes y no los exponentes hagamos algunos ejemplos, primer ejemplo, 15 menos 2i, más 11 menos 10, más 40i, para poder resolver ello, debemos que tener en cuenta lo siguiente, siempre se suman los partes reales, miremos, parte real, 15, 11 y menos 10, parte imaginaria, 2i y 40i, entonces empecemos con la parte real, entonces vamos a agruparlos, y la parte imaginaria también. 15 más 11 menos 10. 15 más 11 daría 26. Menos 10. Eso daría 16. Ahora miremos la parte imaginaria. Menos 2 más 40i. Signos contrarios se restan. Esto daría 38. No olvidemos. Se suman los coeficientes. No los exponentes. Quiere decir que el exponente de i. Va a permanecer igual. Entonces esto va a quedar. 16 más 38I, parte real y parte imaginaria, lo que compone un número complejo. En una posterior clase se explicará cómo se pueden graficar este tipo de números imaginarios. Pero por ahora nos concentraremos en las operaciones de suma, resta y multiplicación. Continuemos con el siguiente ejemplo de suma y resta. Número 2. Tenemos lo siguiente. 35 menos 2i más 7i menos 10 más 40i menos 12i más 48. Vamos a sumar la parte real y la parte imaginaria. Organicémoslo en orden. Vamos a dar los positivos primero. 35 más 48 menos la parte negativa. 7i más 40i menos 2i menos 12i. 35 más 48 es 83 menos 10. La parte de... Imaginaria daría 47i menos 14. 83 menos 10 daría 73. Y 47 menos 14, 33i. Siendo esta la respuesta que satisface este ejercicio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Tenemos lo siguiente. i menos, paréntesis, que multiplica menos 7i menos 10... Más 40 y menos 5i. en primera medida vamos a efectuar la operación que hay acá. Este menos me va a afectar este signo y también el de acá. Entonces no olvidemos multiplicación de signos. Menos por menos da más y menos por menos da más. Quedando i más 7i más 10 más 40i menos 5. Parte imaginaria y parte real. Agrupemos la parte imaginaria. Esto quedaría i... Más 7i, más 40i, menos 5i. Esto daría 48i en lo positivo, menos 5 daría 43i, más 10. Siendo el único número con parte real. Entonces este sería el número complejo. Ahora vamos a concentrarnos en la multiplicación de números complejos. Miremos qué pasa en la multiplicación. Multiplicación de complejos. Para multiplicar complejos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y reducir el complejo de manera mucho más simple. i es igual a i. i cuadrado es igual a menos 1. i al cubo es igual a menos i. Y por último, i a la 4 vale 1. Quiere decir que todas estas reglas de potencia son importantes. i a la 1, y a la 2... I a la 3 y a la 4. Todas estas potencias las debemos tener en cuenta. Continuemos con los ejemplos de multiplicación. Ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos lo siguiente. 2 I menos 3 que multiplica a 5 I cuadrado más y menos 10. Este 2 I va a afectar a 5 I cuadrado y a I menos 10. Y de igual forma el menos 3. Entonces vamos a hacerlo por partes. 2i va a multiplicar primeramente a estos tres términos y luego lo va a hacer menos 3. Entonces comencemos, no olvidemos la regla de signos. 2 por 5, 10i, mi cuadrado se suman los exponentes, 2 más 1, 3. Ahora tenemos lo siguiente, más por más da más, 2i al cuadrado. Más por menos menos daría menos 20, 10 por 2 da 20, menos 20i. Menos por más, menos, 3 por 5, 15, 15i cuadrado. Menos por más, menos, daría menos 3i. Y menos por menos da más, daría más 30. Ahora agrupemos términos semejantes. 10i al cubo, no tiene términos semejantes, pero 2i. Y menos 15i, si son semejantes, tienen i a la 2. Menos 15 y 2, signos contrarios se restan, quedando con el signo de mayor que es negativo. Dando menos 13. Ahora menos 20 y menos 3. Signos iguales se suman, esto daría menos 23i. Como podemos ver, existe la potencia de 3, potencia a la 2 y potencia a la 1. Vamos a aplicar las consideraciones con las diferentes potencias. Entonces, en este caso y 3 lo vamos a reemplazar por menos I, y cuadrado por menos 1, y pues I no cambia, entonces y al cubo menos I, acá lo reemplazamos, y al cuadrado por menos 1, y el I sigue de la misma manera, más por menos menos, daría menos 10I, menos por menos más, daría más 13, menos 23I y más 30. Sumamos términos semejantes, 30 más 13 daría 43. Y menos 10 y menos 23 daría menos 33 y Siendo esta la respuesta. Miren que se reduce a un número complejo de una manera simple. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos lo siguiente. 2i menos i que multiplica a 5i al cubo más 2i cuadrado, menos 8, menos 6. Este i menos i me va a afectar a cada uno de estos términos. Entonces miremos, 2i queda igual, menos por más, menos, 5 por 1 es 5, y a la 4, menos por más, menos, i a la 3, 2i a la 3. Menos por menos, más, daría 8i. Y por último, menos 6. Ahora, hacemos lo mismo, vamos a sumar términos semejantes. Esto haría 2 más 8, 10i, menos 5 y a la 4 se permanece igual, menos 2 y a la 3 también y menos 6. Vamos a reemplazar cada uno de estos con las consideraciones. Donde estoy a la 4 vamos a poner 1 y al cubo menos i. Entonces, reemplacemos 10i menos 5 paréntesis que multiplica a 1, menos 2 que multiplica a menos i, que es lo que vale i a la 3. 10 i queda igual menos por más menos, 5 por 1 daría 5, menos por menos más, esto daría 2i, y por último menos 6. Miremos qué términos se pueden sumar. Menos 5 y menos 6 son parte real, esto daría menos 11, y 10 más 2 daría 12i siendo esta la respuesta que satisface el siguiente ejemplo. Con esto terminaríamos la parte de suma, resta y multiplicación de complejos. Les voy a dejar una serie de ejercicios para que los vayan desarrollando y miren qué dificultades pueden presentar y me pueden dejar los comentarios en la parte baja del video para que me cuenten cómo les fue con la solución de cada uno de ellos. De esta manera concluimos la primera parte de números complejos. Para aquellos que tienen algún problema con las, lo que tiene que ver con potencias y manejo de sumas de exponentes. Les voy a dejar un video para que ingresen a él y fortalezcan este tema. Con esto concluimos la primera parte. Les agradezco mucho su atención y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te pido que me apoyes con un me gusta y te suscribas a mi canal activando la campanita para que te des cuenta de los videos que doy subiendo semana a semana o compartiéndolo también en tus redes sociales con otras personas que se puedan beneficiar a través de estos videos. Si quieren seguirme, también les dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Aprovecho también para mandar un saludo a los estudiantes del grado noveno que siguen todos estos videos de una manera muy constante. Muchas gracias por todo su apoyo y esperen pronto un nuevo video. Hasta luego.